Sí, sí. O sea, a todos ese los... uso de marca <risas> el, el, el, eh, recordarle a todos los amigos televidentes que después del virus es la gran oportunidad de usar los servicios de prestantiza SRL, un centro de oportunidades para hacer realidad su sueño simplemente Joder. y, los, Oye, y lo segundo es, ¿no? es, lo, lo segundo es que quizá el doctor no recordará o no vivió esa trapa, pero va vamos a tener que usar un pedazo de la media que usan las mujeres para planearnos el pelo en la noche, para sí. que no te peñados. Yo, yo, yo, yo usé media, sí, el gorro okay. de media. Bueno, miren, para el día 5 de julio, ya el pasado, a mediado del pasado mes, creo que el día 16 del mes pasado, de este mes, la Junta Central Electoral elaboró, emitió la proclama, que es lo que establece la ley, eh, asignando o definiendo el día que se celebrarán las elecciones presidenciales para elegir al presidente y vicepresidente y congresuales para elegir a los legisladores de la República Dominicana. Esa proclama está hecha, está firmada y va, validada por los diferentes eh, líderes políticos con eh, vigencia o actualización en la Junta Central Inscrito en la Junta Central Electoral. Eh, está todo programado. Yo eh, he dicho que parece mentira y hay, hay algo que debo reconocer muy importante de Luis Abinader en estos momentos es que está llamando a un diálogo nacional, a un encuentro del liderazgo político nacional para tratar el tema político, económico y social post que es necesario que se unifiquen las fuerzas vivas, como le llaman, de la nación para comenzar a ver cuál va a ser ¿Cuál es la estrategia, cuál es la forma de vida que nos vamos a plantear para después del día? A pesar de que hay un amigo mío que dice, preocupémonos por salir vivo y después pensámoslo. Sí, no bien. es tanto así. pero que no, no, no somos tan pesimistas. Antiguo, es, antiguo perdón, perdón, ese experimento ese es para que eh, se reúna la fuerza vivas del país para evaluar la, lo, el, el proceso de elecciones para el 5 de julio. Sí. no. Luis está planteando la unificación de criterios, la unidad de todo el liderazgo nacional, los 27 empresarios de la, de la, de la ah, política, los 27, claro. 27 empresas inscrita en, en la Junta Central Electoral, reunirse, encontrarse para trabajar en apoyo al gobierno y el, el gobierno en apoyo a este liderazgo. Porque es que está demostrado que lo que está haciendo el gobierno dominicano por sí solo, aunque es un asunto meramente politiquero? lo está intentando hacer solo, pero eso ha permitido que todavía a esta altura de juego, a los 40 días del de, de, de estado de emergencia, no tengamos vis, vista la posibilidad de solución a pesar de que el problema per se no se resuelve en todo este tiempo, no hay una vacuna no hay un medicamento, no hay nada que lo cure, quiere decir que eso va a seguir en expansión. Ahora, ¿cuál es el papel del, del liderazgo nacional? Es lo que plantea Luis mitigar, disminuir el avance, el creciente eh, impacto que está teniendo el coronavirus, tanto en la infección como en la cantidad de personas muertas. Señores, doscientos y pico de personas muertas, o ciento y pico, es demasiado para un país eh, claro, tan pequeño. De como, 10 como. Entonces, De 10 millones de, de habitantes. Entonces, la Junta, Central Electoral, la Junta Central Electoral ha convocado para elecciones eh, para el día 5 de, de julio. Lo que yo pienso es que el gobierno va a comenzar a mediados de este mes que entra de mayo a sustituir la publicidad de las estadísticas de incremento de, de, de infectados y muertos independientemente de que no son las reales, ¿verdad? Tienen un alto porcentaje de disminución en las informaciones que se suministra y, es, y eso es casi normal que se, haga, que se haga así para no desesperar a la gente. Entonces, eh, la las estadísticas y la información en la publicidad del gobierno comenzará a bajar a partir del próximo día 15 de la mediados de, de, de este mes que entra de junio, de mayo, perdón. Para que, para que vayamos caminando hacia el 5 de julio mentalmente entendiendo que estamos bien, que no hay virus, que no hay eh, eh, eh, posibilidad de infección, que podemos entonces acudir a una fila a participar de un derecho constitucional que es el de elegir y ser elegido pero eso yo lo entiendo yo como ciudadano normal pienso que es simplemente una estrategia y un plan de lo de la del sector político dominicano gobierno y oposición para que la gente vaya a votar pienso y así he escrito en alguna en algunas oportunidades en, la, en las redes que habrá Esto generará la incertidumbre, la inseguridad, la falta de credibilidad en lo que está haciendo el gobierno para combatir esta pandemia, va a generar un alto un alto índice de, de abstención. En las elecciones pasadas, municipales votó apenas un 33% de la población. A pesar de que las elecciones municipales, cuando son independientes, no generan gran traición como las presidenciales. Pero... Pienso que generará una gran abstención. He estado llamando la atención de la oposición porque la abstención solamente desfavorece a la oposición. Los PLDistas irán en masa. No importa que saliendo del centro de votación se mueran. Irán a votar porque ellos tienen intereses que defender. Ahora, no así los una gran cantidad de personas que no les importa, que son los llamados independientes, que no están inscritos en ningún partido. Pero que, puede, pero que votan por el candidato que entienden que puede tener posibilidades de ganar. Y mucha gente de esa pudiera entonces no ir a votar y eso le desfavorecería significativamente a la oposición o al partido de, con posibilidades de ganar de la oposición. Por lo que ese partido de la oposición en el caso del PRM debe reorientar, pienso yo, su estrategia de trabajo político, de marketing político, para lograr que la gente entienda que la posibilidad de ganar y de cambiar este estado de cosas que hay realmente es el Partido eh, Revolucionario Moderno. Porque el PRM... El... Sí, dime, Victor... No pregunta, el... que le interrumpa. entienda Ramón Antigua que el PRM o la oposición como le queramos llamar, ha tenido lamentablemente o afortunadamente la oportunidad de beneficiarse en medio de esta situación que vive el país. ¿Lo han hecho o no han logrado hacerlo? Yo creo que pudo haber logrado más. Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno pudo haber estado en mejor posición. No Me estoy planteando que pueda perder, que vaya a perder las elecciones. Todavía eso es invalorable, en mi perspectiva. Pero... Sí creo que debió haber estado en este momento en mejor posicionamiento, porque antes del coronavirus no había posibilidades material de que se vislumbrara a Luis como perdedor. No había posibilidad. Ahora, a partir del coronavirus, sobre todo 20, de marzo, 20 de, de, de, del mes de marzo, las cosas han cambiado, porque el, el mismo, la misma situación, el país ha cambiado, ha tenido que cambiar. Bueno. problema con la... ok. Pienso que no ha cambiado la estrategia. No así con el caso de Gonzalo. Gonzalo era una persona que inclusive el presidente de la República en una exposición pública dijo que no querían exponerlo. No lo dejó hablar porque no querían exponerlo, dijo el presidente de la República, sobre el candidato del...